Estoy en la terminal del ADO de Mérida Estoy ya listo para viajar a la Ciudad de México Esta es la terminal de Mérida Estoy listo para viajar en la empresa de transporte ADO Y está el bus ya casi listo para mudar este es el bus que nos va a llevar a la ciudad de México. El autobús ADOG es una modalidad GL de lujo para viajar a la Ciudad de México desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Esta es la terminal de buses de Mérida Yucatán y este es el bus que nos va a llevar a la ciudad de México ya aquí está visto el módulo el módulo para abordar ya aquí están dando audífono una bebida y alguna botana algún, algún snack para llevar a bordo Vamos a aquí, la línea. porque vamos a abordar ya el bus a la Ciudad de México por la empresa de transporte ADO, desde Mérida hasta la Ciudad de México. Vamos a ver cómo va aconteciendo el camino en esta terminal desde aquí, desde la ciudad de México